En el mundo hay muchas personas excluidas de participar en la comunidad debido a barreras como la discriminación, la falta de accesibilidad y la falta de tecnologías de apoyo. Dentro de este grupo están las personas con discapacidad y los adultos mayores. En América Latina estas barreras contribuyen a las grandes brechas sociales y económicas que hay para esta población. Estos retos exigen acción inmediata y sistémica. La plataforma Más Cursos es una herramienta para la acción mundial estima que en América Latina solamente entre el 20 y el 30% de los niños con discapacidad acceden a la educación y entre el 80 y 90% de la población adulta está desempleada y los que tienen empleo están mal pagos o no reciben compensación monetaria. Menos del 20% de personas con discapacidad en la región tienen seguridad social. Además, el envejecimiento de la población ha ido en aumento y todos tenemos derecho de vivir una vida lo más independiente, autónoma y en comunidad posible. En más cursos podrás aprender sobre accesibilidad, tecnologías de apoyo, inclusión y mucho más. Estamos convencidas de que la educación y el trabajo en equipo son herramientas para la transformación. Queremos una América Latina en donde todas las personas tengamos las mismas oportunidades de participar en sociedad. Las tecnologías de apoyo y la accesibilidad hacen que la participación sea posible para todas las personas con discapacidad y los adultos mayores. Acompáñanos en más cursos.